¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí estamos con la demo especial de Pokémon Solo y Pokémon Luna de Nintendo. Cuando se estrenó esta demo era mi cumpleaños y estaba súper ocupado, estaba hasta arriba de cosas, entonces lo estoy haciendo hoy. Vamos a empezar con la demo. Ok. Ahí. En español, por supuesto. Empezar a jugar. Vamos a empezar. Ahí está Lola. Bueno, no es a Lola. <coughs> es solo uno de las, una de las cuatro islas. Dios, ¡Qué nervios Los gráficos están muy muy bien eh. Cartita Con un Latios, ¿no? Querido Sun, si estás leyendo esto Significa que ya has llegado a la región de Alola Espero que lleves bien El, el ajetreo De la mudanza ¿Qué tal está el Greninja que te di? ¿Nos dan un Greninja? Bueno, todos lo saben ya Le encanta el calor eh, Así que seguro que estará en su salsa en Alola ¿Qué mejor lugar que un paraíso tropical para librar ardientes corbates? ¡Corbates! ¡Combates! ¡Por Dios! ¡Combates! La carta no está firmada ni tampoco figura el remitente en el sobre. Probablemente es mi padre, ¿no? Eh, ¿Se habrá olvidado de escribirlo? ¡Qué raro! ¡Ahí está! ¡Viene una ninja! ¡Ay, ay, ay, ay! ay ay, ay. Sun, ¡Venga! ¡Tenemos que ir a, a empadronarnos en el ayuntamiento! Al ayuntamiento Esa es mami Mamar Ciudad How Nios, que guay D Dime que todos los Pokémon se van a ver así siempre No solo en la demo Tarea que te caga Los, son unos graficones. Oh, la madre guapa, ¿eh? <ríe> Me han dicho que aquí la gente no se saluda diciendo hola, sino a Lola. Qué gracia, ¿no? Voy a probar. ¡Alola! Lola! Acabamos de mudarnos a la región y queríamos empadronarnos. ¡A Lola! <ríe> claro, vamos a ver. Ajá, así que vienen de canto, ¿eh? Ya, ya. Vale, espere un momento, por favor, mientras tramito el padrón. No tardará más de unas horas. ¿Más de unas horas? Pff, joder. Aquí el padrón se hace unos 30 40 minutos. Menos. Faltaría más. Tenemos todo el día. Las cosas de palacio van despacio. Y aquí mmm, la vida tiene otro ritmo. Pues nada, paciencia. Pues sí, señora. Paciencia. Bueno, nada, tenemos ya libertad, creo. Sí. Eh... Vamos a hablar con el hombre del padrón. Pasó de lo dijo algo de las, las Pokémon Turas. Ahora un buen hidrochorro. <ríe> lo quedaría ahora por un buen hidrochorro, dice. Hmm. ¡Hola! Eh, oye, tú te llamas Zoom, ¿verdad? ¿Es un placer? ¿O oh, sí y tú? Vamos a hacer un poquito Vamos a ser corteses Es un placer Yo me llamo Tilo Encantado ¿Qué cosas? El Yayo me había mandado aquí A hacer sus recados aburridos Y mira a quién me encuentro Ya tenía yo ganas de conocerte Me viene a enterar Así que Tilo ¿Eh? ¿Ves? Estaba poniendo la oreja desde lejos Veo que mi hijo ya está siendo amiguito Usted es su madre, es un placer señora Igualmente, y como dicen aquí, Alola. A partir de mañana todos los saludos van a ser Alola. <ríe> en vez de guapa todos, a Lola todos Mira, yo tengo que esperar aquí un rato Pero vosotros podéis salir por aquí, por ahí a tomar un el, el fresco Y dar un paseo si queréis, ¿vale? Lo siento, pero estoy súper nervioso ¡Sí! ¡Claro que queremos! ¡Qué guay! Ven junto, voy a enseñar la ciudad. ¡Hala! A pasarlo bien. Pues vale, ma. ¿Pero salgo ya? No, quiero hablar con esta mujer. Bienvenido, Lola. Es posible, aburrirse. Sí. sí. Nada, no, tú... Ahora te quedas aquí esperando. ¿Y tú? A Lola, hay tanto que ver... ¡Ah, sí, Machan! Mira, el Machan grande. No era solo el vídeo, es en todo el juego. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¿Tú ya terminaste con el padrón? Ay. Dijo algo de que vuelvas cuando tenga la poca montura, ¿no? Es que lo, no, ni, ni lo leí. ¡Anda, mira! Una cara nueva. Este pringado no sabe la que le, lo que le espera. Fijo que llevas algún Pokémon raro. Dámelo ahora mismo. O lo pagarás caro. Uy, el móvil. Tiene vida propia. Eh... ¡Ah! ¡Wow! Los del es cool. Estos liantes siempre los, lo están, les están robando los Pokémon a todo el mundo. ¡Eh, tú! ¿Cómo que robando? Sin faltar, ¿eh? Sin faltar, ¿eh? chaval? Vamos, amigos. Que los Pokémon... Somos amigos de los Pokémon ajenos. Que no es lo mismo. No, que okay, va. No te hagas el longi... Que a mí me da lo mismo. Afloja los, po, tus Pokémon. Y te su o te surramos por listo, chaval. Que te lo has creído. Los Pokémon son nuestros amigos. No, lo, no os lo vamos a dar. Qué finolis. Os lo vamos a dar. ¿Con qué tenemos eh? Pues tú lo has querido. Lo haremos por las malas, chavalito. Zoom, <risa> tú también llevas un Pokémon, ¿verdad? ¿Por qué coño se llama Zoom? Si Zoom me suena a, a mujer china. <risa> Perdido. <risa> pues vamos a bajarle los humos a estos macarras. ¡Combatito! ¿Dos para dos? Épico, ¿eh? Me gusta. Mm. No sale la imagen, sino que es en tres de ella. ¡Qué guay! Recruita la luta del Team Skull te desafía. Ah, pero solo uno. Salga, salga.. Claro. Como el tío es un chungo, pues salga un yungo. Yo en mis chistes súper buenos, súper guapos ahí. Vamos a luchar. Tengo suir, su iruken de agua. Ah, qué guay. Oye, me gusta, eh. Me gusta la nueva forma. Golpe aéreo, doble equipo y brío. Pues venga, al su suriki en de, de agua, o su Suiruken, como coño se diga. Uy, qué fácil. menos la demo, yo creo que está preparado a lo mejor. Gana experiencia, vale. <ríe> la cara asustado. <ríe> ¿Ya está? Ni he visto por dónde me han venido los golpes, chaval. Toma, te voy a dar 800 dólares de estos, porque me ganaste, y tal, y ping-pong. <risa> Menudo repaso nos han dado estos críos. Nos han ganado a los, a los dos, sin sentido. Esto no quedará así, que lo sepáis. Nos vamos a chivar a la jefa Vice. <risa> a la jefa Vice. Qué, qué pijo para hacer macarra, ¿no? Está claro que si tienes a tus Pokémon contigo no hay nada que temer, ¿eh? Oye, Zoom, tu Pokémon se llama Greninja, ¿verdad? Mola un montón Ven, que te voy a enseñar el centro Pokémon Así de paso, curo al mío Coño Vamos a hablar con este hombre Hola, bienvenido a la ciudad de... ¿Cómo coño se dice? Hawoli ja Bueno, Alioli Bienvenido a la ciudad de Alioli Mira, con el B corre y con el otro no. A ver, tú, oye, quiero hablar contigo. ¿Qué tal? <risa> vale. Uy. Para que, para que escucho como un Pokémon. ¡Corsola! ¡Corso! Mi Corsola es la cosa más mona del mundo. ¿Dónde has visto tú unas ramitas más bonitas? Pues sí Ahí está, Tilo Es un El centro Pokémon está aquí Ay, qué guapo el centro Pokémon Ya lo había visto, ¿no? Pero está... sí, esto... esto impresiona, ¿eh? Impresiona mucho AR AR Oh, no, Joy Oh, qué pena Habla con la chica del mostrador Y ella curará tus Pokémon no es Joy Si no, también puedes darle una poción Oh, y hablando del tema Esto para ti, ahí lo lleva Hoy oh, gracias por la super poción Mira, que ha el tiro. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Yo voy a curar a Greninja. Hola, bienvenido a nuestro Pokémon ¿Quieres que tu Pokémon descanse y se recupere por completo? Sí Dame unos segundos. Vale, dame unos segundos. ¡Uy! yo ¡Cómo mola! Da un poco ataque epiléptico, pero mola. Tu Pokémon ha recobrado toda su energía. Vamos a. Vale. Betilo. Bueno, ¿a dónde vamos? Yo voy a hablar con esta chica. Soy una becaria en práctica. El jefe se ha ido a recorrer el mundo en busca de los ingredientes más exquisitos. Yo creo que estará de vuelta dentro de un mes, más o menos. Dentro de un mes. Con tus Pokémon puedes llegar a donde te propongas. Y cuanto más fuerte seas, más lejos llegarás. Es que la gente da unos consejones ahí. A ver tú. Aquí cuál debe un Pokémon para que se recupere. Slowpoke, slowpoke. Slow. Disculpa las molestias, pero estamos cerrados hasta que, nos llegue, hasta que nos llegue el género. El género macho, ¿eh? Bravo. Venga. Tilo, vamos. No hay nada más que hacer aquí. ¡Eh, Tilo! ¿Quién es tu nuevo amiguito? ¡Anda, el profesor Cucuy! Que por cierto... Mmm... <risa> Se llama Zoom. Acaba de mudarse aquí. ¿Sabes? Eh, desde Canto. Nada menos. ¡Uf! ¡Vengo desde Canto! <risa> ¡Qué guay! Del otro lado del charco. ¡Vaya! Esto está muy bien. ¡Sí, señor! Ya está todo bueno ahí. Todo cuadrado. ¿Qué menos que presentarme entonces? Dios, a mí me da que la madre de de Zoom y este terminan liados, porque, vamos, es que a este no se le puede quitar los ojos de encima, que tiene una pinta de surfero ahí, eh, con la camisa abierta y todo esto. Yo soy el profesor Kukui, encantado de conocerte Zoom y la madre de Zoom pues, ¿buah, de guapita, yo creo que más o menos los padres de Zoom están separados, y a mí me da que se termina liando con este. El profe se dedica a investigar los movimientos Pokémon, ¿sabes? Así es. Dejo que me arreen para comprobar su poder. ¿Qué? ¿Qué? Deja que le peguen para, para comprobar el poder del Pokémon. Así está, está Tocacha. Está al gimnasio. Es el método pragmático. Eh, profesor. Acabo de tener una idea genial. ¿Por qué no entrenas un? Tilo y sus cambios de tema. Y eso, ¿a qué viene ahora? Es que acabamos de tener un contronazo con esos macarras del Teen School. Bla bla bla bla bla bla bla... Vale, ya veo. Sí, conviene estar preparados por si vuelven a meterse con vosotros. Te propongo una cosa, Sun. ¿Quieres afrontar una prueba para hacerte más fuerte? Yo diría que claro, pero vamos a preguntar. ¿Una prueba? Las pruebas son unas antiguas costumbres muy arraigadas en la, en la región de Alola. Todos los niños y niñas las llevan a cabo para reforzar sus habilidades como entrenadores. Y este es con sus Pokémon. Cuando te sientas preparado para afrontar el reto, dirígete a la colina de Quilate. De Quilate. Colina de Quilate. Esa de oro, ¿no? Pues tiene Quilate. Pídele al señor de la camisa azul que te acompañe. Tú, y tú lo superáis sin problema. Lo superaréis sin problema. Ánimo, Sun. Cuando termines, te sigo enseñando la ciudad. Pues te digo una cosa, hasta aquí el, la demo, por el momento no sé cuántas partes va a tener porque me han dicho que la, la demo es un poquito larga, pero lo vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya gustado, si así denle like, si todavía no estás suscrito puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente, adiós.